que yo traté de pensar como franco-macorizano. Aquí está el Yoma, aquí está el porvenir, aquí vino la sirena, aquí vino el Bravo, aquí viene el Jumbo, aquí se han hecho múltiples urbanizaciones, crecimiento, crecimiento, San Francisco de Macorís. Pero el último mercado nadie ha pensado, ningún gobierno ni ningún ayuntamiento del año 1960 para acá en la necesidad de un mercado que hoy estamos aquí eh, inaugurando el primer picar. pero yo no solamente he pensado en este mercado por el crecimiento del municipio de San Francisco de Macorís El mes que viene, mírenlo ahí al lado, ahí al lado, vean la caseta, allá. Yo pensé primero protegiendo a los comerciantes, productores. Los que vienen martes, jueves y sábado, a la libertad, la Castillo, la Abonó, la Sánchez, la Salomé Ureña. Y la ensucian también. Eso será cosa del pasado después de esta administración municipal que encabeza si quiere el la Rosa porque ya los productores tienen un lugar ahí al lado donde vender con sanitario para mujeres y hombres iluminación y protección eso es parte del proyecto de mercado eso es en el mercado que funciona y también nos dio tiempo nos dio tiempo tal como lo dijo el senador a donar este ayuntamiento en la parte humana para que construyeran esos 128 apartamentos que están en nuestro gobierno del presidente Luis Abinader Corona construyendo eh, también gracias a la gestión de la gobernadora del senador, fundamentalmente el senador que abrazó eso y todos los funcionarios